que estaba de dieta y se puso malísima entonces ella cogió entonces ella cogió la oración de la María Santificadora la hizo con mucha fe y en menos de 20 minutos ya ella estaba bien Gloria a ti Señor, gracias María Santificadora Buenos días. Yo me llamo José Ramírez. Yo tenía una hija que sufría de y estuvo 11 años sufriendo. Y entonces yo vine de María santificada. Y a los tres meses de venir aquí, y le hice también la Santa Novena y se curó de todo, ¿cierto? Fue otros testimonio y ahora pronto esta semana pasada. Después de que vine aquí, compré un chance y me lo gané pronto a los tres días. ¡Gloria a Dios! Gracias, María. Días. Eh, yo soy Marta Rosa Ochoa. Tengo un hijo que vive en España, nacionalizado en España, allá hace 17 años. Y tenía muchos deseos de venir a Colombia porque hacía 7 años que no venía a Colombia. Entonces, nadie de la familia quería que viniera por el peligro que hay en Colombia. Entonces, yo se lo entregué a la Virgen Santísima, que me lo cubriera con su Santísimo Manto. Y que si viniera, tranquilo, vino. Sí, estuvo aquí en Colombia, se vino el, el, vino el 15 de mayo y regresó otra vuelta el 15 de junio. Y nada le pasó. Gracias, bueno, a, mí, gracias a Gracias a María, María. Santificadora. Buenos días, mi nombre es Luchanet Carmo, del municipio de Nunzón. Quiero dar gracias a María Santificadora por un joven que metieron a la cárcel el 9 de abril. Yo se lo entregué por completo a Dios a María Santificadora y a los cuatro días salió de la cárcel. ¡La gloria a Dios! Vengo a darle gracias a María Santificadora y al Señor por todos los milagros recibidos. Les cuento que esta semana en Río Negro a mi niña tocó yo un carro y gracias a mí no le pasó nada, simplemente le quedó la clavita. Gracias María Santificadora. Buenos días, mi nombre es Cecil Molina vengo a dar un testimonio muy grande primeramente darle gracias a Dios del Cielo a María Santificadora porque la empresa donde trabajaba mi esposo la habían cerrado hace cuatro, cuatro meses estábamos pues eh, muy, muy tristes por esta situación y ya ayer nos dieron la noticia que empezaba a laborar el lunes de nuevo muchas gracias a todos por los que estuvieron conmigo en este momento tan triste y los que rezaban oraciones, muchas gracias Gloria a Dios, gracias María Santificadora Buenos días para todos. En el día de hoy vengo aquí a darles un saludo y a decirles que no olviden este sitio. Hace dos años que sufría yo dos enfermedades, una porrión con un palón un y la sufrí 17 años. Eh, también tenía otra enfermedad que a las 5 de la mañana me salía para los servicios y bien empezaba a orinar, y iba cayendo, pero unos mareos que yo no se los deseo a nadie. En el día de hoy les digo que no olviden este sitio ni a la Virgen Santificadora y yo fue por completamente sanado. En el día de hoy doy gracias a Dios y a nosotros. No... Yo me llamo Josena pues le ocurre Les olvido que este sitio no lo olviden nunca a la Virgen Santificadora. Gracias María. Le doy gracias. Mi nombre es María. Le doy gracias a todos los de María Santificadora. Que no visen, que no abandonen. Esta parte de aquí de María Santificadora, porque ella me ha hecho muchos milagros, los milagros que me ha hecho. Tuve una niña muy grave, con mucha bicha y me la curó desde que nació. Un señor amigo mío le pedí a María Santificadora, que estaba muy grave, se fue para Palo Tobón, grave. Con tres infartos que le dieron me pegué a María Santificadora y a los tres infartos él volvió. Muchas gracias María Santificadora. Gracias María Santificadora. Días. Mi nombre es Elijah. Yo vine por primera vez hace un mes acá. Eh, tuve la oportunidad de tener dos gracias del Señor por intermedio de la Santísima Virgen. La primera, el reencuentro con ella, que fue para mí lo más importante. Y lo segundo, que yo vine con una carencia económica eh, y al otro día ya se me solucionó. Gracias a Dios. Pues este testimonio es de una peregrina. Hoy, 6 de junio de 1999, le doy gracias a Dios y a María Santificadora por haber visitado mi casa en el momento en que más la necesitaba, porque me encontraba padeciendo una enfermedad del sistema nervioso cuya recuperación era muy lenta. Me encontraba estudiando el primer semestre de fisioterapia en la universidad y debido a mi incapacidad médica, perdí dos materias. Y este mismo día quedé totalmente sanada de mi enfermedad y a la semana siguiente presenté las habilitaciones de dichas materias y logré terminar con mucha satisfacción el primer semestre. Y ya me encuentro matriculada para el segundo semestre y para gloria de Dios. Todos me preguntan a qué médico fui y mi respuesta es y será María Santificadora. Atentamente, Nelida González. Gloria a Dios. Gracias, María Santificadora. Buenos días, mi nombre es Rosamelia Restrepo, Yo vengo aquí a darle gracias a la Santísima Virgen que me ha traído hasta este lugar, porque me sentía muy demasiadamente enferma, y carisipela de gota en mis rodillas. Y así, incómodamente, he podido llegar acá hasta este sitio, y gracias a la Santísima Virgen, y yo ya me siento muy mejor. Gloria a ti. Gracias, María Santísima. Buenos días, mi nombre sí, es María Rubena. Yo vengo a darle gracias a mi Dios porque yo no tenía plata esta semana para venir aquí a Guarne. Y le pedí a mi Dios con alta fe a María Santificadora y le regaló un chance esta semana. ¡Oh! Gloria a sí, Señor. Gracias María Santificadora. Yo vengo a dar testimonio, vengo a dar testimonio de tres personas. Hace dos años estoy visitando el santuario de María Santificadora. Son muchos los favores que he recibido. Uno de ellos fue la sanación de un tumor muy avanzado, el cual los médicos recomendaban con urgencia operarlo y gracias a María Santificadora y a nuestro Padre Celestial me curé completamente. Sigo frecuentando este santuario con mucha fe, dando gracias infinitas y pidiendo por otras necesidades. Atentamente, Margarita Mateus, Copacabana, Entre Ríos, Antioquia. Me dio un me quedé paralizada, no podía caminar. Los médicos no contaban con mi vida. En un grupo de oración del, del barrio Belalcázar, una señora me puso en el corazón de María Santificadora, prometiéndole que si me sanaba me traería a este grupo a dar las gracias. Y el testimonio ya vine a darlo y me encuentro sana para la gloria de Dios. Gracias, María Santificadora. Ligia Aventani. Gloria a ti, Señor. Conocí a María Santificadora en un grupo de oración del barrio Velarcaza. De Estaba casi tullida. No conocía cuáles eran las causas de esta enfermedad. Le... Desde la primera vez que subí a su santuario, quedé completamente sana y mi situación económica también mejoró mucho. Y hoy me encuentro muy bien. Gracias, María Santificadora. Gracias, María Santificadora. Buenos días. Mi nombre es Rodrigo. Y vengo, Rodrigo Hernández, y vengo a darle gracias a María Santificadora por tantas bendiciones que ella nos ha dado en nuestro hogar y a nuestra familia. Y le quiero pedir a toda la comunidad que porque nuestro hermano Federico haya faltado, no dejemos de asistir a este santuario. ¡Gloria a ti, señor! Vengo a dar un testimonio de una vecina mía, Tatiana Gutiérrez. Ella cayó en el secuestro del avión de bianca y hace este viernes hizo 15 días, fue liberada. Allí en la casa de ella nos reunimos en el nombre de nuestra madre María Santificadora a hacer oración. Y ella dice que fue un gran milagro y fue un gran milagro de Nuestra Señora porque siendo ella una ingeniera y teniendo una hermana médica era para no haber salido, ¿cierto? se sí, mire Nuestra Señora cómo nos la devolvió. Gloria a ti. Gracias María Santificadora. Bueno. Bueno. Rubén Metaute Salazar Doy gracias a María Santificadora Porque yo antes no quería ir casi a la iglesia O si iba era por, como por ir ¿no? Y hoy gracias a Dios Y a María Santificadora Que yo llegué acá al santuario Más que todo llega uno acá por, por necesidades ¿no? Pero como María Santificadora siempre, siempre está con las manos abiertas Para recibir a uno Y con ese amor tan grande Ella me, re, me recibió y fuera el que me dio Tantas sanaciones como las que me ha dado porque yo padecía padecía muchas enfermedades, ¿no? Y la Santísima Virgen me ha sanado. Y hoy de nuevo me tiene acá para darle gracias y para, para decirles a ustedes que con todo el corazón aprovechen estas oportunidades que nos da el Señor. Porque eso, el estar aquí es una gracia grande de Dios. Es una gracia grande que la Virgen ha intercedido por nosotros para venir a este lugar, para santificarnos. Aprovechemos este momento, aprovechemos esta oportunidad. Y hagamos la oración con el corazón, con toda el alma, porque es Dios el que está acá presente. Donde estuviera aquí, donde lo estuviéramos viendo, seguro estaríamos parados, alabándolo, o quizás llorando, ¿no? Pero como no lo vemos, sino porque está espiritualmente acá, no sabemos la grandeza de Dios. Y todo lo que se está manifestando en este lugar, aprovechemos lo que Dios es grande y María santificada está con nosotros. Mi nombre es Olivia Rodríguez, vengo desde Barranquilla a dar mi testimonio. Tenía 18 años de estar esperando a un bebé y nada que llegaba. Vine acá donde María Santificadora y ella me hizo el milagro. Gracias María Santificadora por haberme dado a mi hijo. Gloria a ti, Señor. Gracias, Madre Santificadora. Me llamo Amparo Montoya, soy ama de casa. Hace 12 años tuve la oportunidad de venir acá, a cumplir una promesa eh, yo A darle gracias al señor y a pedirle algo distinto Pero yo sufría una enfermedad muy horrible en la columna Me senté allá arriba y no me pude volver a parar eh, Entonces cuando eso estaba eh, el vidente Federico Y dijo, hay una señora que no se puede parar, que está muy mal Porque de verdad yo creía que a mí me iba a tener que bajar, quién sabe cómo eh, De todos modos, él dijo, aquí hay una señora que no se puede parar por un dolor en la columna y en ese momento me sentí aliviada, me paré y le di la gloria a Dios porque me alivié. Desde ese entonces no he vuelto a molestarme ese problema. Hace, eh, hace dos meses vine por segunda vez, volví desde hace dos, 12 años, que no vuelto, volví, regresé a darle gracias al Señor. Y de pronto una amiga muy, muy carismática me dijo, ¿por qué no le pides a la Santísima Virgen la casita que tanto necesidad tienes de dejar de pagar ese arriendo, que tanto que tanto nos hace sufrir ese arriendo tan costoso? Entonces yo así, madre mía... Eh, tú me vas a dar la dicha de pronto de una casa que necesito no casita sino casa, de verdad que me dio fue casa porque me dio un apartamento inmenso hace apenas un mes, milagrosamente, no, no sé cómo una hija me pudo dar esa casa y estoy viviendo amplia y feliz gloria a dios te alabo, señor. Gloria se a ti, señor. Gracias, maría. El nombre es Me llamo Nubia Ríos, vengo a dar un testimonio muy bonito que me acaba de pasar ahora Tenía la gripa muy fuerte, estaba muy congestionada y no podía ni respirar. Tenía que respirar por la boca. Tenía que respirar por la boca. Y llegué abajo y me iba para los lados caminando. Y miren que desde abajo ya empecé a respirar y miren ya cómo hablo de bueno. Y estaba congestionada pero horrible. Y otro testimonio es que mi esposo no, no animaba misas ni rezaba conmigo el rosario. Y ya ahora está yendo a misa y rezamos sí. el rosario todos los sí. días en la casa. Gloria a ti, señor. Gracias, María santísima Son muchos los testimonios. mamá, que ser muy breves para que nos el tiempo. Eh, buenos días. Mi nombre es Leonard Veláez. Vine por primera vez en enero de este año con la señora y la otra niña mayor. Mi señora estaba en embarazo. Él viene y le pedí a la santísima virgen que a ella le fuera a ir en el parto y que la niña se naciera bien sana y aliviada. Pero en, en marzo ya se agravó y se le desprendió de la placenta. Se puso muy mal. Yo me creo que se salvaba una de las dos, y me le encomendé a la Santísima Virgen, y para la gloria de Dios, se salvaron todas las dos, y es una niña prematura, está muy bella, está cumpliendo cuatro, cuatro meses. Sí. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gracias, María Santificador. Eh, yo he venido aquí a pedir a María Santificadora que me sanara de unos quistes que tenía. En la radiografía me salió un pues que estaba en pedido. Después me hicieron varios médicos, no me he encontrado nada fuera de esto. todos estos milagros. Que, eh, todo eso lo debo a María Santificadora y Jesús es ha comentado. Gloria a ti, Gloria. Gloria a ti, Señor. Gracias María Santificadora por todas estas cosas hermosas que haces el contigo. Hay más testimonios, pero. El tiempo se nos hace muy corto. De Estados Unidos también nos enviaron una carta donde nos dicen de dos sanaciones de dos niños. Un niño de los riñones y otro niño que también es de cinco años está muy enfermo y para gloria de Dios ya están bien. Los otros testimonios que ustedes quieran dar los vamos a publicar en el periódico. Si ustedes quieren nos los traen escritos y nosotros con mucho gusto los publicamos en el medio de difusión que nosotros tenemos, que es este periódico, para que mucha gente conozca que María Santificadora vive, reina y está con nosotros, y que tantas maravillas que... Para que las personas que quieren orar puedan concentrarse. Las personas que quieren estar acá puedan estarlo bien. Les pedimos el favor de que nos congreguemos todos juntos. aleluya!